Hola, buenas tardes. Hoy 9 de marzo, 3 de la tarde en Canadá, específicamente en la ciudad de Gatineau, al lado de la capital, Ottawa. Eh, como les dije, mi nombre es Jorge Ávalo. Eh, actualmente trabajo en la parte de ciberseguridad. he Hecho en redes, administración de, ba de bases de datos, servidores y diferentes posiciones en el mundo de información y tecnología o IT, como le decimos, Information and Technology. Muchas veces les voy a hablar inglés y español porque a veces como que tengo, tengo mucho tiempo que no hablo español todos los días. Además la parte técnica siempre ha sido en inglés para mí porque la aprendí en inglés también, la cual no es, no es muy diferente para ser honesto. Eh, bueno, como les dije, Jorge Ábalo, Canadá, trabajo en el mundo de cyber, redes, eh, soy venezolano de nacimiento, con más de 15 años ahora en Canadá. Y ahora he decidido emprender un nuevo camino. Un nuevo camino. ¿Por qué? Por mi salud mental, por las cosas que veo en la sociedad, por los gobiernos que tenemos en todos lados, eh, por el futuro. Me gusta vivir bien, me gusta comer bien, me, gusta, me gustaría ayudar a mi familia muchísimo más, me gustaría muchísimas cosas. Entonces, ya lo he hecho anteriormente con redes, certificaciones, como pueden ver atrás y todo lo demás. Entonces, desde, hoy tengo 35 años, siento que todavía, todavía tengo bastante que dar, todavía creo que no he dado lo, el máximo de mí. Creo que llegó un tiempo en que yo hacía laboratorios en redes o, o, o cosas de así y todo lo demás hasta la una o dos de la mañana. Tengo tiempo que no ando en, ese, en esos temas, pero creo que ya es hora de volver. Ya estoy hablando ya de hace como cuatro años que yo he, le he bajado un poco. Lo cierto es que ahora eh, tengo un trabajo bien flexible, también trabajo de la casa. Así que es hora de comenzar algo nuevo. Es, es hora de, de ayudar a otras personas allá afuera. Así como la religión, cualquier religión ayuda a personas. Yo creo que la educación también ayuda a muchísimas personas. ¿Por qué? O sabe a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque, bueno, el que se junta a Dios lee la Biblia, ve los consejos, siente el amor entre la iglesia y todo lo demás. Sí, igual es la educación, te mantiene ocupado, te mantiene como que a ganas de aprender todo el tiempo, te, aprende, te, te, te mantiene enfocado cuando la mente no tiene nada encima, entonces como que no hay nada, no, no te van a venir ideas porque estás como que estancado allí, no conoces más nada. Entonces yo creo que cualquier persona en estos momentos puede tener una carrera, puede tener un futuro sin ir al colegio. Lo único que tienes que hacer es leer, sentarte en el computador, leer o comprar los libros, hacer los laboratorios y todo lo demás y te puedes meter en el mundo de información y tecnología. Como dije, esto no solamente abarca redes o servidores o bases de datos, esto abarca de todo, de todo, desde el mundo, de, por el mundo del proceso, por ejemplo, cómo una gente, como la gente saca el pasaporte. Eso es un sistema que se tiene que diseñar. Cómo se va a hacer la infraestructura, si es a mano, si es a papel, si es por redes, si es por Wi-Fi, si es una base de datos, si va a estar en la, en la nube, si va a estar los servidores en la casa. Aquí tenemos servidores en la casa también, por si acaso. Tenemos un network Access storage, tenemos un Raspberry Pi, tenemos eh, la nube pública que es Amazon y Microsoft. Tenemos eh, Muchos servidores que hacen eh, hosting services o servicios de hosting ¿no? para que tú puedas publicar tus aplicaciones, sean de web page o todo lo demás, en, en el Internet. Bueno, ¿por qué yo quiero emprender este mundo nuevo? Porque quiero ayudar a personas, porque quiero un mejor futuro para mí, porque creo que las cosas están a punto de cambiar. ¿Qué pasa ahora? Que acá, acaba de haber un gran escándalo con Inteligencia Artificial hace tres meses atrás, cuando ChatGPT salió con esto, una compañía de OpenAI. Entonces, yo creo que Inteligencia Artificial más lo que es Machine Learning y la nueva tecnología de Blockchain, que es la que usa, la que usa el crypto y todo lo demás, yo creo que estas tecnologías ahorita se van a comer el mundo. Y, y, y lo que veo yo es que, como todo ahora en ese mundo, ese nuevo Internet, Web3, Blockchain, estas tecnologías, estas plataformas, están como descentralizadas, aplicaciones descentralizadas, bancos descentralizados. Todo va a ser descentralizado, como el gobierno no va a tener control sobre nada. La única manera que el gobierno pueda tumbar esto es cortando el cable. Imagínate que le quiten el internet a todo el mundo. La gente se va a volver loca, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo? Que por ahora yo creo que es la oportunidad de, de construir unas habilidades en dos, tres años nos pueden hacer útiles para nosotros conseguir un mejor trabajo o al menos adaptarnos un poco mejor a ese nuevo mundo que se viene. Porque yo creo que el gobierno, los gobiernos no van a poder controlar esto. El mundo va a empezar a negociar por allí. Al menos que lo hagan ilegal, pero cuando la gente diga, bueno, es ilegal, pero ¿qué me, están dando, qué me estás dando tú? Por ejemplo, aquí en Canadá ahorita las cosas están muy mal. Sacar tu pasaporte es un problema. Ir al, pago más de 50 dólares en, en impuestos y no tengo un doctor que me vea. Tampoco puedo ir a... Pagarle un doctor que me vea si está muy ocupado. Hay que esperar demasiado. No solamente pasa aquí, pasa en muchos países. Aunque a veces en el sur, a veces tenemos un mejor sistema de salud. Bueno, son cosas de política. Lo cierto es que la idea es rescatar personas. Eh, sean mujeres, sean hombres. Por supuesto, hombres me, me, me encantan también porque, coño, yo soy persona, soy hijo, soy papá, soy... Eh, he sido esposo, he sido de todo, ¿no? Entonces yo digo, hay muchos hombres allá afuera que a veces no tienen siquiera dónde empezar o, o cómo empezar o no tienen la más mínima idea y muchas personas incluso a mí me ha pasado depresión esto y aquello pero haciendo esto haciendo ejercicios estudiando y todo lo demás te puedes te puedes sacar de esa oscuridad que vives o, o de ese problema o cualquier otra cosa ayuda no está todo eso reconectarse aquí con otros amigos por eso yo es que quiero con, con, eh, con, eh, formar esta comunidad porque vas a poder conectarte con otras personas que son personas que te van a hablar de. de, de, de, de quizás de su problema, qué está pasando, cosas como que le puede pasar a cualquiera. Sin pena, sin nada, reconectarnos como hombres. Si hay una mujer que quiere ser parte del grupo, bienvenida también. Todo el mundo, todo el mundo es bienvenido. La idea es, es eh, tomar las habilidades básicas. Aquí hay otra cosa, quiero dejar en claro que no soy un experto, no soy programador tampoco. Medio sé Python allí, pero más nada. Y eh, estoy igual que. Muchos de ustedes que van a estar aquí en esta comunidad, ¿quién? Desde cero, desde cero, me voy a construir yo mismo. Lo he hecho anteriormente. He ido al, al colegio por redes, administración de servidores y todo lo demás. Pero después de eso, eso fue hace como 13 años atrás. Me tocó a mí cada año eh, seguir avanzando, cambiar de trabajo, cambiar de posiciones, certificaciones nuevas, estudiar aquello. Así que eh, bienvenidos a estudiar. El enfoque es aprender todo lo básico en el mundo de desarrollo ya sea creando un grupo de chat, creando una página nueva, creando muchos tipos de desarrollo que van a estar en Internet, incluso en nuestro propio código, en nuestras propias plataformas que estamos usando. Pero eventualmente es para que traigamos esas tecnologías o esas ideas al mundo Web3, Blockchain, con un poquito de inteligencia, un poquito de algoritmos allí que sepan hacer cosas automáticamente. Esa es la idea. Como te dije, no soy un experto, no sé hacer todo, voy a estar estudiando con usted, voy a estar, voy a estar viendo videos, eh, si es posible, voy a estar poniendo como PDFs así con, con todos los tomandos y todo eso. Como les dije, esto no va limitado a nada. Aquí vamos a usar eh, muchos tipos de lenguaje de programación para comenzar. Eh, no para comenzar, para comenzar vamos a enfocarnos en Python. En Python vamos a desarrollar una página, vamos a interactuar con bases de datos, eh, lo que es back-end, front-end, eh, de todo. Incluso Machine Learning con Python, todas esas cosas. Y también vamos a hacer, un, a, a, como casi al mismo tiempo, cuando estemos aburridos o algo así, una hora, aunque sea, media hora, un poquito de Data Science y Machine Learning. O sea, los tres tópicos juntos. Y vamos a aprender todas las herramientas que... o los software, las plataformas que la gente está usando allá afuera para que nosotros también nos familiaricemos. ¿Qué es Python? ¿Qué es Anaconda? ¿Qué es eh, Juniper? Todo eso, porque yo ni, ni, ni yo mismo sé. Eh, aquel que quiera trabajar conmigo y todo lo demás, voy a... Me gusta trabajar en equipo. Vamos a usar el, los productos de Microsoft, en este caso Microsoft Office, y vamos a usar Microsoft Teams para chatear, interactuar y colaborar, porque eso es lo más importante. Así que crecen las compañías. Siempre hay uno o dos genios, pero cuando hay muchos genios o muchas ideas y se combinan juntos, se convierte en un producto muy bueno. ¿no? Por ejemplo, acabo de crear un grupo acá para que nosotros chateemos, compartamos, colaboremos. El grupo que se llama Data Science and Machine Learning. ¿Qué pasa? Que aquí ya agregué el grupo verdad aquí y cree varios canales. uni pequeñas, ni, perquera, ni eso, lo demás. Estos son estos canales, son prácticamente aplicaciones o software que tienen un propósito. Verdad? Por ejemplo, este anaconda que es acá, lo descargué hace días atrás y creo que trae todo esto. Construye como una librería ya lista, pa, lista para vale, como decimos nosotros. Es que pasa que como yo no la sé ni soy familia, tampoco quiero olvidar las cosas que estoy viendo, porque puedo descargar este anaconda que trae todo. ¿Pero qué tal si la versión de Anaconda no me funciona para, por ejemplo, eh, yo quisiera integrar, ya, ya yo quisiera ponerla aquí. Aquí hay dos computadores, uno adelante y uno atrás. Esto le llamamos Raspberry Pi, que es un procesador ARM, ARM processors, Son los nuevos procesadores M1 que usan las computadoras Apple ah, pues ahora. Bueno, ¿qué pasa? Que en esta cajita tú puedes hacer prácticamente todo lo que quieras. Puedes poner cualquier ambiente que tú quieras de desarrollo sin ningún problema. Pero a veces, quizás Anaconda no está, el paquete de la página no está diseñado para trabajar con este procesador. Pero hay maneras de hacerlo. O Entonces, sea, a veces vamos a, a instalar todo su software acá. A veces lo vamos a tener en Windows, a veces lo vamos a tener en la nube. A veces lo vamos a, a lo mejor que tenemos una idea, tenemos un servicio de chat que, que, que construimos para nosotros. Pero necesita estar en Internet. Yo no tengo IP fija aquí, así que uso un, un proveedor de, allá de, de la nube pública o algo así. Y vamos a hacer una cantidad de proyectos. ¿Ok? Entonces, eh, como les dije, Anaconda puede funcionar solamente en, en Windows o, una, o Ubuntu o cualquier sistema operativo, pero lo podemos también usar en un Raspberry Pi. Entonces, eh, voy a hacer otro video con introducción un poquito a otros conceptos que creo que ustedes investiguen para que se familiaricen. No solamente con aprender la habilidad, pero a con muchas cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y así no andamos todos perdidos. Hice otro, otro equipo por acá donde voy a poner estos videos que estoy haciendo ahorita. Y otro acá donde voy a compartir muchas de las páginas que yo uso para entrenar. Por ejemplo, ahorita en este momento estoy usando esta que se llama AppRubric. Es un curso de... Es un bootcamp de Machine Learning y Data Science. Y eh, aquí, por ejemplo, está el manual, el, el currículo o el, el pensión de estudio de, de este curso, ¿no? Para quien lo quiera leer, lo voy a compartir también. Y después del curso te enseño a usar cómo instalar anaconda, cómo usar Python, todas esas cosas. Este curso me costó nada más 10 dólares. Lo conseguí en Udemy. Eh, una mujer que hizo este curso de... Diseñó este curso de Python, 100 días de Python, eh, con Machine Learning, con base de datos, con todo. Lo cierto es que son 100 días que me tengo que enfocar tratar de terminar este curso y a la vez voy a hacer un poquito de Data Science. Yo voy a compartir las claves de estos cursos, usuario contra y contraseña para que, que quiera dar, darle también. Pero siempre está YouTube, ¿no? YouTube siempre tiene todo, todo. Por ejemplo, instalar um, Anaconda en Linux. Ahí vas a encontrar cualquier otra cosa. Y así vamos instalando, creando cuentas aquí, creando cuentas allá, con lo básico para que no sea el primer día como que, wow, ya, ya, ya, me, ya me metí a hacer código, no entiendo, me rindo, esto no es para mí. Todo el mundo dice eso. Hasta yo he dicho, no es para mí, no es para mí, no puedo, no puedo. Pero te digo por experiencia. Así decía yo con esto, con mi, mi trabajo actual. Hasta que dije, no, sí, sí puedo, sí puedo. Nomás tengo que entrenar la cabeza, intentar. Igual que la gente que practica deporte. No puede ser el mejor jugador si no, si no practicas, ¿no? Así que me quedan dos minutos y medio para terminar el video porque solamente me, de, me deja grabar 15 minutos. Lo cierto es que, bueno, me voy a empezar a despedir. Eh, voy, como les dije, voy a hacer otra, otro video con una introducción de información y tecnología. Vamos a hacer a veces otros videos sobre cosas personales, así como que por qué hacemos esto, por qué hacemos qué, o qué queremos hacer. Eh, vamos, a, vamos a ver una, una, cantidad de series, una cantidad de videos diferentes con tal, con tal y, y darnos apoyo uno al otro, de crecer y mantenernos ocupados, porque ocupados siempre estamos, ¿no? Pero a veces no es suficiente, digo yo. Yo creo que si hay siempre algo que dar. Por ejemplo, llegó un momento en mi vida donde yo dormía nada más cinco horas. Las otras 19 yo estaba despierto haciendo cosas y eso me trajo una buena posición donde ahora trabajo en mi casa y estoy como que tranquilo acá si quiero me hago una cerveza si quiero me pongo a hacer ejercicio la cual ya hice mi ejercicio eh, me pongo a aprender algo nuevo y todo lo demás y como quiero un cambio en mi vida y quiero dejar de trabajar con gente que no quiere servir hay gente que no quiere trabajar hay gente que se si está el gobierno les paga y están de brazos cruzados nadie le dice nada eh, no creo que eso es vida, no creo que eso es, es ser un hombre de verdad. El hombre que no hace nada, para mí no es como que, que no hace nada, o sea, puedes hacer algo que se barre el piso. Eh, por eso, comienzo con eso, comienzo con eso, limpiando la habitación, haciendo la cama y ya el otro día en una perspectiva, ¿no? Bueno, bendiciones para todos. Eh, fue un placer, como les dije, Jorge por acá, les voy a estar compartiendo más videos. Eh, vamos a, la, la meta final es meterse en el mundo del nuevo internet. Hay que comenzar con lo básico, Python, programación, la, las herramientas, aquí y después poco a poco irnos aquí el mundo, el nuevo Internet. Quizá podemos desarrollar nuestro propio cripto con nuestro propio contrato. Podemos, quizá podemos vender seguros en el Web3 con documentos que nunca vamos a poder cambiar. Eh, quizá vamos a poder eh, tener nuestra, nuestra propia moneda de tu país o algo así, o grupo de reputación. Lo cierto es que el nuevo internet es para que tú monetices, para que tú hagas dinero. Ya las compañías estas que colectan información de ti, ya eso va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque con el nuevo internet tú eres dueño de tu data. Entonces, si tú quieres ser dueño de tu data, quieres recuperar tu gobierno, tu vida financiera, las cosas que están pasando allá afuera, yo creo que tiene que ser parte de esto. Cuídate mucho. Chao.